Bien, gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción. Nosotros tenemos en este programa ya, de manera particular, en octubre, fue que entramos en Israel, ¿verdad? Bueno, septiembre, octubre, por ahí. Vamos a cumplir un año en septiembre, octubre de, del 2020. Hemos tratado aquí de llevarle temas de interés a la población y hemos tratado siempre de, en materia de información, Decir las cosas como son. En las opiniones, lo he dicho, porque hay una diferencia entre, entre la información y la opinión. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo opinar una cosa en la cual no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Y pueda también equivocarme en la opinión. En una proyección que yo haga también puedo equivocarme. Ahora bien, en la información es lo que yo siempre he dicho aquí. Yo no le voy a dar el lujo a usted de que me desmienta. A nadie. Cuando nosotros iniciamos acá en el programa, hacíamos vaticinio de algunas cosas. Vaticinamos el primero en la República Dominicana. El primero en la República Dominicana que dijo que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Fui yo. Está ahí. Me acuerdo yo que Amado incluso dijo que era algo totalmente sin asidero, lo que yo decía. Y ese video está ahí del 8 de octubre. Búsquenlo. El 8 de octubre yo dije que Leonel se iba del PLD. Y que iba a formar un partido o un movimiento que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Está ahí en YouTube. Luego, en el, en, al principio de, o al final de enero más bien, nosotros ante la situación que se estaba dando en China, porque conocemos cómo se maneja China, son países desarrollados con acceso a muchísima tecnología, de hecho son los países que hacen la tecnología, y veíamos lo que estaba pasando y nosotros advertimos primero que había que declarar emergencia mundial. Dos días después, la OMS declaró emergencia mundial. Luego dijimos que había que cerrar el país. Se destaparon los avisperos cuando yo dije eso, que cómo va a ser que cerrar un país no era tan fácil, que la economía, que el... cerraron el país. Pero no, no el país, cerraron el mundo, lo que nadie se imaginaba. Y yo se lo advertí, pero era ayer ya en San Francisco no había que hacerle caso. Luego dije aquí que había que suspender actividades en la pandemia. Me cayeron encima que era un discurso de gobierno, lo dije, había que suspender actividades. ¿Cuáles? Póngale nombre a las que usted quiera. ¿Por qué? Porque primero está la vida. Bien, no me hicieron caso, vamos a ver los resultados de esto. Yo no lo voy a decir ahora, lo vamos a ver después. Pero lo que yo no voy a perdonar es, y comienza a ponerme los tweet, Israel, es que un grupo de comunicadores de la República Dominicana se prestaran a engañar al pueblo. Porque cuando tú dices lo que no es, es mentira. Ya lo decía Aristóteles, cuando tú dices algo, verdad, eh, cuando se dice algo que es y tú dices que es, y cuando algo no es y tú dices que no es, es verdad. Pero cuando tú dices algo que no es y es ya lo que no es, si tú dices que es, es mentira. Tienen que ir para allá, a, a leerlo para que lo puedan entender, <risa> muchachos. ¿Qué pasa? Miren ahí a Uchi Lora, lo que, lo que escribió ayer. Yo le doy seguimiento, yo le hago los capturos. ¿Saben por qué? Porque después lo borran. Porque son tan irresponsables, y me van a excusar porque yo le me, me merece mucho respeto. Son tan irresponsables que hacen publicaciones y que luego de que se dan cuenta, de que meten la pata, entonces la borran. Mira lo que, dale para atrás para que comencemos a leerlo uno por uno. Atención a nuestro amigo Martínez de Puerto Plata. Dice Uchi Lora ayer, llévense de ellos. Lo que está pasando no es, no es para tomarlo a la ligera. El COVID anda en la calle. No lo lleves a tu casa. Y ahí habla de que los obispos dijeron que había que cuidarse. Vamos con el otro. Dice Uchi Lora ayer mismo. Mejor me quedo en mi casa. Cuando, ve, cuando vio que Edith Feble publicó, le comparto los datos de ocupación de cama y unidades de cuidados intensivos y ventiladores. 79% de ocupación. Y me sorprende que Uchi un a una vez le hago, le, le hago el capture y se lo guardo. Porque me sorprende que él tenga ese discurso. Ahora, sigue para adelante, para que ustedes vean para dónde yo quiero llegar. Pero Marino Zapete, que también denunciaba que el Ministerio de Salud Pública estaba alterando los números... Y, y los casos, y que estaba metiéndole miedo a la... Dice, más de 560 mil muertes por coronavirus en el mundo. Me sorprende, Marino, que tú publiques eso cuando tú decías que estaba metiéndole miedo a la población. Seguimos con todos los tuits, porque yo lo guardo todo. Ah, pero esta fue Nuria, que dijo en un momento, mi opinión, eh, siento como que hay muchos casos, como que me parece raro. Y entonces esta semana viene y publica, el fin de semana más bien, que el Instituto de Bill Gates... Señores, no, no estamos hablando del instituto de ningún instituto de aquí Dominicano. Lea bien. El instituto de Bill Gates proyecta para el primero de noviembre más de 6.000 muertos por COVID en República Dominicana. Eso no soy yo que lo estoy diciendo, fíjense que fue uno ya que lo publicó. El instituto de Bill Gates. Pero también la Universidad de John Hawkins, que tampoco son universidades de aquí para que entiendan, la Universidad de John Hawkins, una de la universidad más afamada de, de, del mundo, dice que van a haber alrededor de octubre, alrededor de 7.000 muertos por coronavirus. En la República Dominicana, lo están diciendo ellos, no, no yo. Seguimos con los tweets para que la gente entienda cuando uno dice las cosas. miren lo que dijo alta Gracia Salazar y frenémoslo ahí. Dice, buenos días, eh, dice ya levántense, es un, una frase que ella utiliza todos los días. Por torpeza, mala feo, descuido, nuestra triste realidad es que nunca se aplanó la curva y tras un cierre sin supervisión y una apertura forzada para la pobreza y la crisis económica estamos peor que el resto de la región. Te compro eso, Altagracia, pero, pero vamos a ver lo que pero, tú dijiste. Pero muy claro. Pero espérate, espérate. Vamos a ver lo que ella dijo anteriormente porque eso lo dijo ya a, eh, esta semana. Seguimos con los tweets. Para que ustedes vean, señores, cómo se ha manejado la comunicación en la República Dominicana difícil eh. ah bueno mírelo, es que, no se, es que eh, se ve como el mismo texto y dice me dicen que a partir de ahora ojo esto fue esto fue antes P de las elecciones le disculpa eh. al máster sí sí me, me disculpo con el máster parece, que, parece que es el mismo texto sí me retracto dice me dicen ay alta gracias Salazar qué metida de pata eh, me dicen que a partir de ahora el ministro de salud llevará las estadísticas de infectados por COVID hasta 1500 contagios por día Mira, pueblo dominicano, lo que te estoy diciendo ahí, para que tú veas que no te engaño. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote. ¿Qué harán? ¿Aumentar los muertos de deceso por la enfermedad? ¿Para aumentar los muertos? Pero vamos a seguir con los demás comunicadores. Mira lo que dijo María Álvarez: extender el estado de emergencia y mantener el toque de queda nocturno. ¿Para qué? ¿Qué día? La, eh, ¿cómo? la actividad siempre ha estado ahora. Más con la segunda fase, los locales de ocio nocturno no pueden abrir hasta que hasta que les toque. El virus circula igual a cualquier hora. No es lo mismo, María Cela, llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo tener las calles cerradas y todos los negocios cerrados después de las 8 de la noche que tenerlo abierto como lo tenemos ahora y la gente bebiendo romo. Y eso lo dijiste tú, no yo. Seguimos con los tweets para que ustedes vean. Ya se acabaron. Fíjense ahí. Cómo este grupo de comunicadores, cuando estábamos en tiempo de elecciones y en campaña electoral, decían que no, que era mentira. Y repíteme el de Altagracia Salazar, el último de Altagracia, para que la gente lo vea. Por eso yo le daba su funda el de que está anterior, para que la gente lo vea. Estos comunicadores jugaron con la salud de la gente, por eso la gente entró en confianza. Míralo ahí lo que dijo esta disparatosa. Me van a excusar, ¿verdad? Que, que, no, me, no, que me dirija así. Pero espera. Es un disparate pero... eso. No, no, pero... No, no pero, no, pero un momentito. Pero un momentito, Francis. No, sé usted es... Si tú lo estás... Si tú le estás si está diciendo... Pero, un pero, un pero yo creo que tú lo vas llevando correctamente por una sí, línea. Pero, pero cuando le dice disparate. es un disparatoso. Recuerda que... Una persona que habla disparate. ¿Y eso no. qué es? ¿Un disparate? Bueno... Porque tú... míralo ahí. Pónmelo ahí. Cuando ella dice que el ministro de salud estaba llevando... O sea, era él que estaba manipulando eso. Él lo estaba manipulando según ella... Y que lo iba a llevar hasta 1.500 contagios por día. Que la idea era aterrorizar a la gente para que no fuera a votar. Eso fue lo que dijo Alta Gracia. Eso fue un soberano disparate. ¿Y qué es, un, qué es un disparatoso? Una persona que dice disparate. ¿Por qué? Porque ahora es que estamos llegando a los 1.500 diarios contagiados. Y si no, está bien, no le crea al ministro de Salud, Altagracia. Gracia. No le crea. Vete a Santiago y vete a las clínicas de la República Dominicana para que tú veas ahora lo que tú decías que era mentira. Jugaste con la verdad y con y, señores, los comunicadores no podemos hacer esa vaina. Usted puede opinar lo que usted quiera, usted puede opinar lo que usted quiera. Esa es su opinión. Ahora, jugar con la verdad, decir informaciones falsas o querer desdiversar las informaciones, eso es grave en un comunicador. Mírenlo ahí, lo que dijo Altagracia. Gracia, lo que decía Uchilora, caramba, que son los templos de moralidad de la República Dominicana. Se supone que ustedes, antes de, emitir uno, eh, eh, de dar una información o hasta de emitir una opinión, tienen que informarse mejor. Y me despido con ese mismo tuit que yo lo quiero leer de nuevo. Para que se le quede ahí a la gente. Di vuelta gracias al azar antes de las elecciones. Me dicen que a partir de ahora el ministro de salud llevará, es yo decir, no pinto, va a manipular no las estadísticas de infectados por COVID. Hasta 1500 contagios por día. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote ¿qué harán para aumentar el número de decesos por la enfermedad? yo te pregunto a ti, Altagracia Salazar distinguida periodista de la República Dominicana ¿qué harás tú ahora para no publicar los datos que van a comenzar a salir a partir de esta semana de la cantidad de muertos en la República Dominicana? ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a esconder? y con eso despido bien, muchísimas gracias Yerjan. vamos entonces a recibir esta llamadita buenos días Buenos días. Buen día, caballero. En Dani de Bronx, de Carolina, es muy bella. Muchas gracias, darling. ¿Cómo Danny está el Bronx? Bronx? Ok. Mira, tiene que ser un poco, porque yo veo que no es tan perfeccional como, diga como tiene que serlo, porque está haciendo un comentario muy muy, muy fuerte y, y, y muy, ¿cómo te digo?, Está en política todavía. Eso eso eso, eso no se va vale. a hacer así ya. Pues desmiéntame. Eh. Desmiéntame. No, no lo dijo eso ella. Vamos a esperar a que termine, pero, Y luego. No, pero yo estoy diciendo que me desmienta. No, pero no, que pero termine. el asunto es que él se continúe, mi amigo, porque él no está llamando comentario. desde Estados Vamos Unidos una llamada de larga pero distancia. Pero que me desmienta. Pero lo que cuando yo quiero que me termine. desmienta ahí. Eh. Cuando él termina, tú le dices que te desmienta para poder interpretar no, lo que debate. él está diciendo. No un debate con el televidente, pero pienso de, yo. Carolina, por un momentito. porque qué me está acusando a mí de algo? Yo creo que él me desmienta. Que no, él no, diga que lo él que él yo estoy diciendo muy, aquí muy, es muy, mentira? Un comentario muy fuerte, dijo él. Solamente no... Pero no, él está diciendo Continúe, que yo estoy en política. Yo lo que quiero que él me diga a mí si eso que, ella, que, que yo estoy presentando es mentira. Que me lo diga a mí. Vamos a ver si podemos escucharlo. Eh, ¿Terminó ya? Desde el Bronx. Bueno, no, que llame de nuevo y que lo diga, pero que llame con base. Sea su todo, duro. No, no, es que la gente aquí no puede llamar no, a no, solamente a acusar mira, que mira. me desmienta. Ya Bien. Ya, hay una cuestión: que me desmienta Entiéndeme yo... tú, Francis. Ya que te veo que te va por ahí, no, desmientame no, Mira, póngale el, tweet, mira, el que me tuit. Que me desmientan. El tuit es de la consideración que ella tuvo en ese momento y es alta gracias a Salazar. Ah, pero nosotros ¿pero todos, que... todos co colegíamos de que el gobierno estaba procurando proyectar, con los fines de posposición de elecciones, una situación que le permitiera a la vez mantener su candidato manera? dando y dando. Que Carolina pero una pregunta, ¿cómo te tu excusa al país Pero madre, ahora, ahora, equivocaste. Te bueno, va, te, te toca pedirle excusa al país No, Como que fíjate porque... tú que los datos no eran falsos llamada, que eran no, no, no, espérate no, yo no tengo que, a... que pedirle excusa porque el... para... es donde nosotros conseguimos esos datos de aquí porque nos referíamos a los de aquí Fulvio Ureña tenía todas las actas de defunción hubo manipulación, que nadie diga que no vamos a recibir la llamada, Francis, buenos días vamos a recibir no, no, sí. buenos días, buenos días, buenos días San Francisco de Macorís, buenos días buen día caballero Juan. Hermanas, mira, Juan Alvarado, desde el Cache Hermanas, Mirabal, Lalán, eh, Yan Yan, Yan Yan. Es <ríe> maldad. No, Yan. es maldad, pero Yan Yan parece que se tragó un radio fiao. ¿Un qué, qué? Un radio fiao. La, ya, la, Lan, eh, la impunidad empeña y embellece el alma. La verdad brilla como el sol. Y eso le da como un diamante Exacto. Ya, ya, hijo de Dios coro, vaya, Exacto los <risa> Y lo que pasa que es que a ustedes le pican Le pica, por la herida, un fuerte, le pica que le estoy presentando aprende, datos aprende, aprende, hijo de Dios Él este sabe escuchar Él te este sabe escuchar Te voy a la cátedra, yo sé que tú eres un profesional Todo el que escucha aprende. No, pero muy buena frase fuerte. Eso da, sí. Le da fuerte, fortaleza a lo quiero, que él decía quiero, quiero, con respecto quiero. a la verdad Una vez te quiero, Yan Yan Bien ¿Cómo lo el tweet cha Para que tú veas lo que tú dijiste de la verdad eso es lo que a ustedes les pica, que yo les vengo aquí con vainas que son de verdad. No, mira. Que yo no vengo aquí a inventar ni a dar datos falsos. Tenemos una llamada. Ah, Vamos a ver. Sí. Tenemos una llamada. Buenos días. Aquí no estoy para caerle bien a nadie. Para decir la verdad, aunque duela. Tenemos la llamada. Es que estas verdades son relativas. Ah, claro. Porque en un contexto... No, absoluta, sea, no, no, cuando ella no lo dijo... Absoluta. Buenos Había días. una guerra de información y okay, sí. una guerra es que política ese es el que eso... De eso él. se no, es ¿Eh? en el no, de él. Este es el no, no, no, no, no, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días. Ya. Yo lo siento, mi amor. Tú lo que te has dolorido por esa pena que te dieron. Cójalo, estás... cójalo por ahí. Qué Deja bueno. la política, ya eso pasó. No, no sé. No me dando golpes. Tú que golpe el ¿Cuál es golpe? El... No, lo que digo. ¿Cuál es, es? golpe? Francis, tú, ¿tú te crees que yo vengo aquí a, te te ves? Ves? A, a, a, a conseguir adeptos en la televisión? No. ¿Tú te crees que es así como se hace comunicación? Bien. ¿Ustedes se creen que es así? No, vamos a entrar en plano que son. Ya aunque duela. La verdad es desde tu realidad. La verdad es desde tu punto de vista. ¿Cómo no, tú lo pones? Están, la verdad no es lo absoluta. Debate. Tú no tienes la verdad. Yo lo no someto la debate. tengo lo someto te te te... La verdad debate. es de donde tú la plagas. Pero desmiénteme. Si es verdad que ustedes están diciendo que porque, porque fíjate, te voy a decir una cosa. Con lo que tú colocas. Llámame ahí al doctor de, de, de a, a los centros médicos de, de un De un tweet de Altagracia Salazar y lo colocas ahí como una prueba para denostar lo que ella en un contexto. Decía y lo que el país en un momento advertía, determinado, en un momento, porque te lo voy a decir. ¿De Ajá. qué fecha es ese tuit? pómelo ahí ahora. Que anda las elecciones y que yo decía aquí a ¿De a qué que fecha? No dice te la Traigo fecha? los videos cuando yo los refutaba a ellos. Pero la realidad de aquel momento y la hora no es la fecha, misma pero, pero no estamos recibiendo los embates Chaco. de eso ahora. No, no, no lo que no, pasa no, es, es que cosa. los embates de eso, lo que estamos no recibiendo deméntame. es que mientras nos presentaban eso, se estaba haciendo otra cosa y no se hizo lo que se debía no hacer. No eso es lo piéntame. grave, que tuvimos la cuarentena, y en cuarentena los únicos que andaban en la calle eran ellos, Claro. y cuando veíamos que al otro día se Ay. iba a posponer las elecciones, era por el caso de la cantidad de COVID, llamada y de hoy tenemos más COVID que aquella vez. Es que la realidad no es la misma, bueno, una cosa. Bueno, y hubo manipulación, pero no manipulación, no manipulación pero él te está fundamentando. Yo porque no quiero entrar en el debate Buenos días. <risa> días. Yo porque no estoy en tema Adelante. Buenos días. Que ya se comió una que si yo que cruzar no sé qué fue. Que Buen dijo día, el, el Buenos días caballero. Buenos días. Buenos días. día Le escuchamos. Le escuchamos. ¡Buenos días, Carolina! ¿Cómo estás? Ah, eso ¡Bien! Bronx, escuchando a Yerjan acá. Fausto Bronx? ¡Fausto! Fausto, de del Bronx. ¡Fausto! ¡Está quemando esto! ¡Un abrazo! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! que hay mucho calor! ¡Para que después le haya un infarto! ¡Que lo coja suave! <risa> ¡Él no! Ese ¡Él no le da eso! ¡Fausto! ¡Muchísimas gracias! Tenemos, Por estar tenemos, siempre desde con el Bronx, ahí. toda la gente de Nueva York y el amigo que no disculpe, él parece que cerró. Bueno, ver, puede volver a llamar. Otra llamada. Hay otra llamada eh, buenos aquí. días. Está ardiendo tu teléfono. Buenos Sí. Hello. Sí, sí, le escuchamos. Hello. Buenos días. Buen día. ¿Me escucha? Sí. Yo sí. ya ya dije que tenía COVID y no había vuelto más. ¡Qué bien! Ah, <risa> sí. ¡Mire, muchísimas Pero gracias! No quería que siguieran ahí ellos. <risa> Esos son, eso son, amigos, los que se dejan influenciar del ambiente. Yo no soy ese tipo de gente. No, no. Tenemos hay WhatsApp hay que WhatsApp del tema que ya refería y el debate que teníamos acá. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a darle prioridad a eso, como es de, de, de, de lo que aquí. se está tratando. Tenemos que llamar. Buenos días. Se cayó, se cayó. Bien, pues vamos Señores, a... pero hay un video de la 42 de Capotillo, que no, es increíble la cantidad de gente. Vamos a iniciar con Francisco, atención muchachos, que es sobre el y tema. Eh, Francisco, iniciamos con Francisco García, bien, él dice, muy de acuerdo con Yerjan, pero aquí se politiza todo, dice Francisco.